Hola amigos, estamos acá Nuestro youtuber que estamos acá Les presento a mí Yo estoy sola acá Y no puedo ser Venga Acá es donde está nuestro cuarto Mi cuarto es este Y el mío es este Como ya si sí no está, ya pues es el mío Ya, acá mira les tengo una sorpresa que les van a encantar. Vamos. ¡Wow! Pero qué dios mío está acá. Esto es muy interesante. La cocina el... Bueno, sí. Está rota. Bueno casualidad, yo lo hice. Este. ¿sí? Bueno, es este. Disculpenme la molestia, porque no sé por qué siempre se caen estas cosas que me aburren. Ya. <ríe> ¡Oh my God! Pero qué locura se está haciendo la planta. Este es nuestro encantador. Se sienten. Hola. Soy la amiga de la chica. Y acá les presento en la vida real. Y, y soy muy linda. Me gusta la leche. Ahora ya vieron. Pero. pero que sí. la han encantado. Bueno, este youtuber eh, les presento a todos los países que están acá. Presentamos a Brasil de Happy Nappers. Bueno, esto es lo que tenemos. ¡Tata! Pero -ta. bueno, bueno le enseñamos, por favor, tío. Por favor, por favor. ¿Qué es esto? ¿Mi algodón? ¿Pero qué le pasó a mi algodón? ¿Qué le pasó? Mal error, mal error. Disculpen, pero... Disculpen la molestia porque la almohada se estaba saliendo del algodón porque no sabía qué es. ¿Verdad? Acá estamos en la, en la noche. Estamos a la una de la mañana. Bueno, igual. Bueno, ese reloj está mal. Yo no tengo mi reloj. Este me gusta. Bueno, yo no soy niño, soy niña, pero me gusta el mico. Miren mi piso. Soy niña. entienden amigos? Bueno, una pausa por favor. По-собор, по